Buenos días equipo, hoy por fin, después de muchos meses de trabajo, venimos a presentaros nuestro canal dedicado a la investigación privada, a la criminología, a los detectives privados y a la seguridad. Soy Menorca y soy detective privado. ¡Comenzamos! Este canal tiene como objetivo mostraros cómo trabajamos los detectives privados, cómo realizamos nuestras investigaciones, también os vamos a desvelar nuestros truquitos, pero que nadie se entere. Y os vamos a enseñar cómo realizar vuestras propias investigaciones con detallados tutoriales. En los sucesivos capítulos veremos temas tan interesantes como ¿Puedo realizar mis propias investigaciones legales? ¿Cómo es la profesión de detective privado? ¿Qué estudios necesitas? ¿Cualidades? ¿Qué materiales necesitamos para investigar? Sistemas de videovigilancia, localización También obtención de pruebas Y contravigilancias Bueno chicos, pues si os han gustado todos estos temas Y queréis adentraros en esta aventura con nosotros No olvidéis suscribiros A nuestro canal Y no os perdáis ningún capítulo Y recordad la realidad siempre supera la ficción. ¡Chao!